Bueno chavales, antes de empezar a decir un par de cosillas, eh, no me quiero enrollar mucho, así que seré breve, ¿vale? Eh, este ha sido mi primer evento de, de survival zombie y en el tema de las cámaras he fallado un poco, ¿vale? Eh, sí que he hecho en falta la linternita esta que se acopla a la GoPro para poder grabar las cosas de cerca. Eh, también una otra carcasa para la cámara porque esta que tengo es impermeable para, para sumergirla y tal por lo que está sellada y no graba completamente bien eh, el audio, vale. Eh, sí que se escucha algo, pero bueno. Eh, también en la cámara que llevaba de selfie era para grabarme a mí y para ir resumiendo un poco lo que lo que íbamos pasando, pero <ríe> no le puse para grabar el audio, vale. Me nah, cagada. <ríe> Y bueno, luego también ha habido algunas tomas que no he grabado, ¿vale? Por esto de tener que estar encendiendo y apagando la cámara. Pero bueno, para ser el primer vídeo que hago, ha quedado bastante guay. Y el próximo quedará mejor. <ríe> A ver más cosillas. Eh, bueno, ya está. Eh, eso, el audio eh, no lo grabé, ¿vale? Así que iré resumiendo así por encima lo que hicimos y listo. Ahora os dejo con el vídeo, espero que os guste y si es así ya sabéis, darle me gusta, si queréis más aventuras de zombies, suscribiros, que es gratis, que es gratis. <ríe> y nada, eh, nos vemos dentro vídeo. ¿Qué pasa, chavales? Nos dirigimos a, al check-in, ¿vale? Que se celebra en, en la Casa de la Cultura de Fuegirola. Y bueno, son las 7 y 20 más o menos, y allí hemos quedado con, con mis colegas. Y bueno, también nos dirán eh, dónde empieza eh, el, el evento, ¿vale? Porque luego a las 11 hay que ir a otro sitio, supongo que será allí. Y nada, nos vemos ahora. Tía, ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! Ik hey. hey. <laughs> <laughs> <laughs> Estas normas del juego para que todos las tengáis claras. Lo primero, los colores, los suministros los encontraréis en un sitio concreto donde habrá una actriz esperándoos, si os piden agua no vayáis buscando agua, si os piden gasolina no vayáis a la gasolinera, ¿de acuerdo? Está controlado allí y allí cuando lleguéis a la prueba lo entenderéis, ¿de acuerdo? Así que eh, llega el momento el momento que todos esperáis. Cuando me encuentro un zombie por la derecha y por la izquierda tengo un barranco. No. Tira al zombi por el barranco. Sobre todo chicos, es muy importante la seguridad de todos. Esto es un juego, disfrutarlo, vivirlo. Pero el coche es de verdad, el barranco es de verdad. El zombie os elimina, pero seguís jugando. ¡El <risa> <risa> ¡Oficiales, firmes! ¡Descansen! Oficialidad lista para intervención, señor. Gracias, capitán. Estamos aquí destinados para limpiar Fuenjirola de los zombies que la infestaron desde Mijas. Vamos a limpiar esta ciudad y a restablecer la paz que ha perdido. Somos la primera y la última línea de defensa. Somos parte de la filial armada de WRG, pero no se equivoquen, esta es mi fortaleza y les exijo que den el máximo de ustedes mismos. Nuestro objetivo, limpiar la ciudad, recobrar los suministros perdidos y en resumen, la vida normal de la que todos deseamos disfrutar. Sepan que hemos recibido orden del alto mando para que si en un plazo de siete horas, es decir, si a las 0600 AM esta ciudad no está libre de infección, un dispositivo hará explosión, un dispositivo que barrerá toda la vida más allá de las murallas de este castillo. En sus manos está el que la misión sea o un éxito o un absoluto fracaso. Oficiales. Señor. Ahora, todos ustedes pasarán a ser parte de un grupo que ya se les ha asignado y estarán a cargo de uno de los oficiales aquí presentes. Oficial de Grupo Alfa. Señor. Unidad Alfa estará con él. Grupo Bravo. Unidad Bravo con él. Jefe de Grupo Charlie, Grupo Charlie con él, Jefe de Grupo Delta, Unidad Delta con él, silencio. Jefe de Grupo Eco, Grupo Eco irá con ella. Señores, tienen sus órdenes bien claras, mucha suerte en lo que queda de noche, y que los les favorezcan. ¡Rompan filas! ¡Qué personas, ¡Seguramente! somos? esa persona, somos persona! ¡Atra somos ¡Atra somos? somos eso! Somos unos 15? Cinco, seis, siete, 14 churumbele 14 12 12 12 k 12 k 12 aquí 12 En 12 12 12 12 12 un 12 más 12 12 una para Bueno, tú el que nos lleva, una espada firme que está aquí. lo que te ha dicho? Ya me lo ha dicho. No pinta, pero lo he hecho no a un buenito porque se dice más gobernado que yo me tuve autoestima el sábado seguro, seguro que no está más cagado que tú porque no está en su casa Acabo de empezar y ya he perdido mi grupo, claro que sí, pero bueno, ahora sí lo encontraremos en el, en el punto, que ¿vale? era por aquí, por esta zona, y bueno. ruido, ruido Vosotros habéis ido a, aquí al colegio, ¿no? Si sí, sí, sí. Y antes habéis ido a. Ya, ya te he dicho, Dame papa", y tú, ¿Tú has dicho, cierra la mochila. ¿Tú? Y no tiene na nada sellado. Pues tienes que ir a quien te sellas. O si no a la vuelta, lo que sea. Bueno, chavales, os cuento así un poquito por encima. Eh, nos enviaron a hablar con, con la profesora. Y esta, pues, nos hizo buscar una lista de, de asistencia de sus alumnos. Los cuales eh, tenía marcado con una Z a los alumnos que habían faltado a clase algo sospechoso porque bueno las faltas de asistencia se suele apuntar con una F vale y ahora nos mandaba a hablar con una tal Bonnie con la que hacía unos tratos a cambio de suministro así que bueno vamos a ver qué pasa vais por allí pues tened cuidado que hay uno escondido en esa esquina <ríe> llevan para allá caga <ríe> allí, allí en la esquina hay un grupito allí aquí en la derecha Una cosa, hay que, hay que entrar al fondo. ¿no? Los que deben ir para, para afuera con, con esto. Pero, ¿no no al, al, al entregar estas cosas no, no las dirán, Vamos vale. ah. no, pasa, chicos. Pasa. <risa> ah. ¿Os podéis para allá hacer ruido? ¿Para ver esto aquí? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? A... Sí. hecho sí. No, no. Ah, no, no. <risa> es de, de, ah, que de <risa> ¿Qué ha encontrado? Eh, una bolsita con papeles, me ha dicho que lo de bolsillo. Pero eso hecho yo he cogido el saquito de suministro me ha dicho que lo a dejar abajo y eso... Sea, yo he cogido de esta y aparte un saquito. Un saquito no, no, ignoralo, el saquito es mi mochila Entonces mochila. lo paso, veo... O sea, no, si mochila, no, la antes, esto, vale, vale, para <risa> no, vale, vale. vayas a más no, si no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿vale? no, Siguiente objetivo. Bueno, esta tal Bonnie es una traficante de zombies y lo intercambia por, por dinero o por suministro No lo llego a explicar bien del todo Pero sí que sabemos que, que colabora con la, con la profesora, ¿vale? Así que ahí hay algo muy sospechoso Y nada, ahora nos mandaría a hablar con un periodista que está en el Parque España El cual nos daría más información ¡Levanta, levanta! ¡No puedo! ¡Joder! aquí en esta parte tendríamos que conseguir eh, un objeto que llevaba el zombie y bueno aquí veréis que ahora lo, lo recojo y se lo doy vale este es uno de los vídeos que no grabo vale la, la, la charla del periodista pero así resumiendo lo que nos diría es que en el colegio santa amalia había un profesor de música que necesitaba de nuestra ayuda y nosotros pues para allá que íbamos seguimos con el vídeo Que no, que no. <risa> Pero tú no te quedas fuera de mala. Luego ha salido sal la primera. Tío, no, de verdad, tío. No, yo que estoy mala. ¿Vamos? hay un niño, tío, me da pena ir, así gordito chiquitillo, estamos allá al lado, y yo, venga, levanta, está bien, no puedo no puedo vale, ya tenía ganas de llegar aquí era la tercera vez que encontraba a mi grupo y estos estos mamones no me esperaron ni una vez, no me esperaron a terminar ninguna misión y, y se fueron, ¿vale? Me dejaron ahí tirado como un perro. Mamones, os odio <risa> Vale, aquí ya sí que llegaría Y les daría el mapa Para que me sellara la misión Y ya no lo volvería A perder, ¿vale? Eh, y Bueno, esta misión consistía En hacer una especie De, de experimento, ¿vale? Con el cual Se intentaría eh, Amansar a estas criaturas ¿Vale? Y nada eh, Creo que... Eh, que lo único que hicieron es ponerlos más, más nerviosos y este experimento pues no tuvo éxito, ¿vale? Cuando estaba de romería, ¿cómo estará mi carro? Eso es mi tata, va a volver la gorra digo, no me pilles, por favor, acabo de empezar un ¡Ja, ja, ja! a Ahí va a pillar al cani, al cani y el de los tirantes. Me he metido por la playa y digo, aquí no me cogéis. ¿Me he pegado? Sí, al cani y al, y al que tenéis de los tirantes. Vale, está el skate park está allí, el.. Y aquí está a la per. derecha, ¿no? está por ¿no? Y está súper unas El parque de perros es que yo no, no eso sí. era... está... Ah, vale, pero aquí en no el río, ¿no? Claro. Ah, vale. A lo mejor ese no sé. Llegamos al parque de los perros y aquí tendríamos que hacer otro tipo de experimento, ¿vale? Primero tendríamos que, que encontrar una, un tipo de planta, la cual usaríamos para hacer un producto eh, para ocultar nuestro olor a, lo, a los zombies. Y aparte también eh, tendríamos que hacer ruido con los diferentes obstáculos para ver a cuál de ellos reaccionaría, ¿vale? Cosa que al parecer eh, no resultó. El zombie solo reaccionaba al ruido, ¿vale? A cualquier tipo de ruido y a las luces, ¿vale? El, el producto tampoco surtió efecto y nada, os dejo con el resto de, de la prueba. <tose> la va a ¿Tiene de mapa? vale, el mapa Vale, ahí. El militar, el, el del escudo. El del escudo. Ahí se ha que ha salido de golpe! ¡No ¡Qué rica frena de golpe! ¡Ya, y está yo para <ríe> I'm <laughs> Perfect. Ahora, no sé qué plan tendrán ustedes ni qué es lo que querrán hacer. Yo lo único que no puedo decir es que si quieren estar a salvo, no le que tener que hacer eso y para Que no quieren hacer eso, vale. Yo no necesito. Yo soy el último revista seguro que hay aquí. Si pasan de este puente, vale, estarán en peligro. Si ustedes pasan de este puente, yo no me haré. y y que le indiñe Es que lo que yo he escuchado que lo noquea. Lo que podía hacer es ¿eh? atraerlo para yo noquearlo. lo que hay lo que tenéis que, ahí él a claro, que él lo tiene a que, que a ¿Quién tiene que traerlo. Ahí a este no, de... a traerlo. Vamos no. Vamos ¿Te has puesto el sello ya? ¿Te han puesto el sello? No mal, ya, ya, ya, ya. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Píñale fuerte la cabeza! ¡Que no se levante! <risa> <risa> <risa> ¡Eh, eh, eh, eh! eh Me eh. eh, eh, tampo, nuestro eh. tampo! <risa> <risa> bien, con ¿Sí? bien, bien. Bien, eh? bien, bien. Vita el parc. Yo tres grupos, sí, ¿no? ¿Puedo terminar ¿Sí, de especialidad, ¿sí, por sí. favor? Gracias. que yo que ya no voy a hablar. rojo, la, la cinta roja al barranco, sí, sí, el barranco ya y a es sí, Si está viva hay que llevársela a la madre y si está muerta hay que echarle foto. Han dicho que está en el timón. en me el, el, el mensaje que pone En el timón, en el timón. Su hija ha muerto. Se mucho, pero... ¿Y foto, ¿Usted puede reconocer? segunda opción, la verdad. Era, tenía dos opciones. Una es esta que la verdad es que... Pues, dicho antes. De... Es que estaba seguro que estuviera en lo a comer, Pues la otra, de, la otra opción es, de, de, es el colegio ver, so ¿no? En uh -huh. el Zohai, so está la, es la más dos más horas más de cada uno, ¿Sí? un mapa de cada uno. Aquí. Un buscando una profesora Un... no sí, la... La profesora. La profesora. una lista una lista de, no, no. Una lista de... Indira, de la indira. indira. no que la profesora está buscando indira también la profesora está buscando indira y claro, hemos entrado para adentro indira. hemos entrado para adentro el profesor de gimnasia está infectado soy eh, hemos la de encontrado está infectado. La, una lista de los, los que han faltado a clase. y una de ellas sí, es indira no sabe la profesora Pero, si es que está infectada que petán, o es porque... A nosotros no, no puede tomar, pillar. Puede tomar, no no puede tomar. Tomar. Claro, sí, sí, sí, sí puede. Sí, no Sí puede. Nuria, quieta. Enrique ya está listo para ver. ¿Más dolor en te entrar. ese de, de faltas sí, sí, no es no de, de falta Veníse, venice, venice, venice. venice. Y bueno, en esta parte utilicé la cámara selfie, la cual no grababa el audio, ¿vale? Y aquí, pues bueno, hubo una discusión entre el capitán y, y el coronel, eh, y así resumiendo lo que decían que, que el capitán eh, tenía la certeza de que había llegado un mensaje eh, del alto mando que eh, la detención de la explosión. Cosa que el, el coronel no, no quiso acatar, eh, ya que bueno él tenía unas normas muy estrictas y tenía que seguir adelante, ¿vale? Por lo cual eh, terminó con el capitán en, en el calabozo y a nosotros pues nos tendríamos que dirigir a, al siguiente objetivo, ¿vale? Que era intentar de, de conseguir ese mensaje. al aire cien Henry, te quiero. Henry. No me no vayáis por la carretera. Y el que lleva los mapas ha caído ya, ¿no? Porque si no aquí. ¡No puedo! Por ahí viene, por ahí viene la por por Está en este camino, de abajo ¿Quién es el primero? Ah. ¿Cómo sé que es eso verdad? El Salvador. ¿Qué Castillo, que está en manos del de coronel. de alguna manera esto tiene que Pero el coronel no va a ceder si no sabe el verdadero contenido de mí. no se le nosotros. pegamos el baño. en naranja y <risa> me traía hasta un casquillo de bala. <risa> y está guapísimo tío si sí, yo te uno, uno cada uno verde sí, verde ¿no? Mensaje prioritario relativo a la orden A32BFUL. De fecha 11 de noviembre de 2017. Detención prevista para las 6. que hay okay, Sí, ah, sí. Eso ya no se levantamos. ¿no? Sí, tampoco me lo he metido. <ríe> Yo está guapísimo, tío. Ha ah, estado guapísimo la prueba de adentro, tío, Daniel. Perdí. Daniel, vamos a tomar. ¿Qué? ¿APK? Al edificio 21. edificio 21. No sé, pero bajemos a dónde. Eh. Ya quedan tres pruebas, nada más Tres pruebas, ¿no? ¿Para qué quieren mapa? Yo, yo te lo doy después, Henry, yo te lo doy después ¡Adrivente! Ah. Creo que quedan una pena ya. dicen que hay otra misión al lado En el plaque fluvial, que coger dos cables. Que el plaque En ¿no? el mío. Eh, a hacer lo equipo. Bien, sí, Bien. Después de conseguir el esquema de, de la radio, eh, nos dirigíamos a la última misión en la cual eh, íbamos a conseguir los cables y los tornillos necesarios para, para arreglar la radio. Pero ya no nos daba tiempo, ¿vale? Eh, conseguimos los tornillos y creo que vimos... Ahora creo que vamos a ver el cable, ¿vale? Nos faltó nada. Cinco minutos más y completamos todas las misiones, ¿vale? Porque después de esta... Ya íbamos al, al castillo y allí sellábamos la última misión. Pero bueno, al menos llegábamos vivos a, al castillo. Y el grupo que llegó primero, pues llegó ya con, con la radio y con y con el mensaje desescriptado, de ¿vale? Así que nada, ya os dejo el resto del vídeo y, y a disfrutarlo. ¿La ha encontrado? ¿Habéis conseguido la prueba de, de aquí del skatepark? dice ya al final aquella. aquella, ¿no? bueno nosotros la no... no con un niño pero no lo han sellado bueno, ah, está. al final nada ah, no? Era la, era, la, era, la chaval, era la chavalita esa de... que lo encontremos en el parque de, de los perros esa era la que nos sellaba y la última era aquí ya hemos estado a Echa la familia. Buenas noches a todos. Buenos días, Casi. Esto, esto es mío. Bueno, veo que hay aquí un montón de supervivientes. Pues... No está mal. No tanto, claro. no, tan, no te confíes. Bueno chicos, se nos acaba la edición 141. Survival Zombie zombie en La otra oh, oh. Sí. Eh, Vamos a volver, vamos a volver. Pronto, pronto. Eh, Pronto. A la laguna, a la laguna. espero que todos lo hayáis disfrutado igual que lo hemos disfrutado nosotros ha sido todo un placer estar esta noche con todos vosotros aquí enhorabuena lo veremos malo. pronto espero y Muy muchísimas bueno. gracias a todos gracias. ¡Guapa! sí sí detrás, detrás, detrás. Bienvenidos de nuevo. Todos vosotros os habéis ganado un lugar en las murallas de este castillo. No obstante, no hemos sido capaces de contener la infección. Así que, a falta de otras órdenes del alto mando, vamos a proceder a realizar la detonación del dispositivo. ¡Abran paso! un paso! Dar código, ¡Ay, importante. capitán, venga tené... teniendo! ¡Coronel! ¿Qué están haciendo con ese hombre? Ese hombre ha sido condenado por traición. ¡Coronel, escuche! Todos ustedes son cómplices de él. ¡Pirata! ¡Coronel! ¡Pórete un huevo! Queda abortado. <risa> no bueno, El capitán tenía razón. Está bien. Capitán, señor, active los explosivos. Desactive de los explosivos. Vamos, en la puerta! ¡Señores! ¡Capitán! ¡Van de forma a distracción! ¡Vamos, chicos! ¿Queréis seguir vivos? ¡Sí! ¡Vamos! Bravo. Hola, Mateo. Oh. Eh, és a futbolista that chavales pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado eh... no llegamos a completar la última misión eh... pero bueno llegamos vivo hasta el final y para ser la primera surviva en la que participo pues muy contento ¿no? de... de que no me hayan matado ni una vez así que nada os dejo con esta fotillo y espero que os haya gustado el vídeo y si es así ya sabéis suscribiros y darle like si queréis más aventuritas zombies nos vemos en el próximo vídeo, vivos KTM, corte y cambio.